Tus ocho minutos los, empiezan no comienzan Buenos días a todos, a todos. Eh, eh, espero que hayan disfrutado no, de la, la semana acá con los excelentes eventos y sesiones que hemos tenido este evento, con CNIC. Mi nombre es Gerardo Huerta, vengo de Nicaragua y les quería compartir más que todo lo que es este tema interesante, lo que son las cosas Internet de las cosas. MQTT en sistemas embebidos, un caso de uso particular propiamente mío. Ok, eh, para los que no saben, para los, los no sistemas saben, embebidos sistemas son embebidos los eh microprocesadores, microcontroladores micro que están destinados a una tarea ados, o una tarea, pocas tareas en específico ¿no? tareas que están embebidos para que puedan solucionar un problema específico. Un problema es específico. Y okay. MQTT es uno MQTT de los varios protocolos, de, protocolos de, Internet de Internet de las Cosas, Internet cosas, Internet cosas que se, cosas se han estado ampliando últimamente. De hecho, el día de ayer hubo interesantes conferencias acerca del uso de Internet de las Cosas. Y básicamente MQTT es un protocolo de mensajería, de intercambio de mensajería diseñado con la la idea de que con eh, idea, sea la conexión de dispositivos que remotos, de dispositivos eh, que, tenga remotos que tenga un código bajo para la implementación y que tenga un consumo bajo de en en Okay, eh para los que no lo conocen, la arquitectura que no es, es, arquitectura soft, es soft, que es Publisher, y Subscriber. Y Aquí publish, nosotros subscribe, lo que eh, tenemos son tres roles, que publish, son Publisher, publish, lo que es Broker blog, y lo que es Subscriber. subscriber. Eh, en estos tres roles, las agentes pueden enviar eh, mensajes a mandar, lo que es un Broker eh, y el Broker va a compartirlos uh, a lo que son uh, los by Subscribers. By Aquí hay un punto muy importante que son los Topics, que los Topics son como las temáticas a las cuales los Publisher y Subscribers o los espacios en donde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 un publisher puede ser un subscriber a la vez de otros topics o del mismo topic, y un subscriber puede ser publisher a la vez. Topics, topics, publisher publisher a la vez. Entonces la idea es que tengamos topics de diferentes, tipos, Entonces, por por de, eso, de, de diferentes tipos, por temperatura, si hay un sensor de temperatura que quiera compartir los datos, si hay un sensor la de, la humedad, si de humedad también se puede ir añadiendo en unos topics.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 en los cuales nosotros podemos incorporar de dentro de un puente o dentro de un edificio y se pueda compartir o administrar desde un punto, eh, desde un eh, servidor. ¿no? Eh, un toda sector, esa información uh, es capturada por el propio de, es de, de y después de analizada de con scripts de se en, de Python. En Python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 que ha sido una, una de las de ventajas que nos ha dado el, el, el protocolo. Es simple, es simple, entendible, básicamente lo puede estar viendo es en dos tres minutos puede, cómo funciona la arquitectura. Puede, es escalable, que, en dos, es escalable, minutos, escalable pues, en el sentido de que nosotros podemos ir incorporando podemos ir eh, más módulos, más sensores más, más topics, más más topics más y capturando más información de lo que nosotros queramos eh, procesar. Aparte de que muchos de las nubes públicas soportan este tipo de arquitectura de pub en SOP, por ejemplo, AWS tiene su propio servicio, Google Cloud tiene su propio, tiene su propio su servicio, servicio de, de, propio de, subscriber. de, de publisher eh, subscriber. Otra de las ventajas muy Entonces, interesantes de del protocolo es de que afecta calidad, calidad, calidad, calidad de servicio, lo que quiere decir de que si tenemos un tópico, Entonces, si tenemos o un tópico un más relevante un que otro, digamos que la temperatura es un poco más relevante que la humedad, se le puede hacer calidad de servicio para que esos mensajes sean transferidos de la manera, digamos,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 en estos casos, eh, sistemas embebidos muchas veces desicales, no desicales, tienen desicales, la capacidad o espacio en memoria para hacer estas memoria, tareas. ¿no? Hacer tarea, ¿no? entonces entonces nosotros estamos debiendo entonces a hacer si solo encriptación o resolver eso, la tarea. En este entonces, tenemos que tener si un balance. Y si les podría poner un ejemplo: no vamos a tener un, un, un, un, un, una un, computadora con un, dos núcleos, cuatro días de RAM solo para medir temperatura. Hay bastante desperdicio de recursos en ese sentido diseñadores de sistemas embebidos tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, sí, sí es seguro, digamos, si sí podemos implementar muchos mecanismos de seguridad. Aparte, en las implementaciones estamos atados a lo que es el desarrollo de, del código abierto o de las librerías que puedan tener en los distintos institutos integrados con los cuales nosotros estamos desarrollando eh, nuestro proyecto o nuestro sistema embebido. Y quizás si nosotros tenemos la capacidad o si nos sentimos libres de, de poder crear el eh, tipo de código para para estos sitios integrados, pues digo, quizás eh, esto ya no eh, sea una tipo, de ventaja. Eh, y básicamente bueno, eso no, sería no, lo que no quería, quería compartir, el día, que yo quería compartir con con el día de hoy hoy Estamos a la orden de cualquier